se mueve y se ve bien, sí. Ah, bien, perfecto, porque en la mía no se mueve. De <ríe> acuerdo, sí, sí. muy bien. Sí, con mucho gusto. En cuanto me digan, empezamos. Cuando... Ya estamos listos, ¿eh? Ya estamos para cuando quieras. ¿Ya están listos? Sí, súper listos. Perfecto. No sé, si Chignawi me va a hacer el favor de pasarme unas, unas imágenes. Ah, ¿sí no te las pasó? Bueno, aquí trabajamos ya. Te... Básicamente es la, el naui y papalos el que tengo aquí a, a mis espaldas. Con eso con eso es... podemos empezar. No te apures. Mm, va, así le hacemos. Con esto. Sí. Es que el tema es que cuando estoy ya conecté el... El, el parlante no funcionó, a ver, quizás si sale desde la pantalla, a ver si sale desde la pantalla. Ah, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues eh, bienvenidos a esta a esta plática, a esta conversación sobre lo que es el Temazcal. Acá Perdón, Chuyo, te perdimos unos instantes el sonido, eh, ¿podrías sí, volver? Sí. Perdón, es que cambiamos para ver si se podía escuchar más alto, pero, claro, pero te perdimos un instante. Bien, nada más, eh, eh, pues, darles eh, darle la bienvenida a los nuevos neotoltecas, a los nuevos toltecas, a los nuevos quinames, a las nuevas generaciones, que estamos empezando a, a conocer la toltequidad, y justamente se trata de conocer el Temazcal desde la perspectiva tolteca. Para hacer esto es importante conocer qué significa la bandera que tengo a mi espalda. Tenemos acá arriba un símbolo que se llama Nahuipapalotl, los mayas le llaman Junapcú. Tiene muchos otros nombres, pero el significado es muy importante para entender la toltequidad. Como pueden ver, está elaborado con una sola línea. La línea blanca hace todo el diseño en ese símbolo. Es una sola línea que representa el concepto. Eh, C, que es uno, y teot, o sea, C, uno, teot, energía. Entonces, esa línea blanca representa un concepto que nos dice que todo en el universo es energía. Y la energía tiene dos polaridades, el positivo y el negativo. El positivo está representado por el lado rojo, el negativo está representado por el lado negro. Cuando el positivo rojo, al que llamamos tonal, se armoniza en el centro, en la espiral, con el lado negro, al que llamamos el nahual, representa nada más y nada menos que la creación. Entonces, cuando el positivo y el negativo se armonizan y son creadores, representa un nuevo concepto que se llama Ometeot. Entonces, normalmente van a estar escuchando ustedes en, en los temas la palabra Ometeot, Ometeot. Ometeot no es un dios a la manera occidental. Ometeot representa un concepto científico. Representa el equilibrio. El balance entre el positivo y el negativo. Es el balance creador. Entonces, vemos que cuando vamos a los temascales vamos a armonizar nuestras polaridades. Armonizar nuestro positivo y nuestro negativo interior con nuestro positivo y nuestro negativo exterior. Vemos en ese símbolo que tiene dos antenas de mariposa del lado positivo y otras dos antenas de mariposa del lado negativo. Cada antena de mariposa, a su vez, son dos antenas. Una representa el positivo y otra representa el negativo. Significa que la energ energía se reproduce de manera fractálica. Es decir, siendo una, tiene dos polaridades. Cada polaridad tiene dos, esas a su vez se reproducen en dos, de tal manera que la energía se va reproduciendo, de esa manera se va multiplicando. Entonces, aquí tenemos ese concepto de la creación. La espiral del centro, como decíamos, representa la, la creación la armonización de las dos polaridades. Eh, el lado positivo y el lado negativo les llamamos tonal al positivo, nahual al negativo. Entonces, idealmente se trata de armonizar nuestro tonal con nuestro nahual. Eh, son antenas de mariposa las que están ahí porque las mariposas simbólicamente representan la evolución, ya que eh, originalmente son larvas, son gusanos que se arrastran sobre la tierra y potencialmente después de meterse a la oruga se vuelven mariposas y pueden elevarse. Ese concepto de tierra, cielo, Está representado de muchas maneras en nuestra filosofía. Una de las más conocidas es la que llamamos el Quetzalcóatl. Quetzal es el ave preciosa que se levanta en vuelo. Y Coatl es la serpiente que se arrastra apegada a la tierra, apegada a la materia. Entonces, Quetzalcóatl. Representa el equilibrio entre lo espiritual, lo alto, lo que se eleva, y lo material, lo que se eh, apega a la, a la materia. Entonces, cuando vemos que todo en el universo es energía y que nosotros mismos como seres humanos formamos parte de esa misma energía, el proceso de crecimiento, el proceso de desarrollo, pues se, se unifica y, y se clarifica eh, si aprendemos a trabajar el temazcal. Vemos en el símbolo de Nabu y Papalo que tiene las antenas de mariposas dirigidas hacia los cuatro rumbos del universo. Si decíamos que en cada rumbo, que, que tiene, son dos polaridades, la roja y la negra, la positiva y la negativa, veríamos, por ejemplo, en este símbolo, que la parte, esta parte representaría el este, esta representaría el sur, este el oeste y el norte. Esto implicaría que hay dos puntos o dos eh, rumbos que son positivos, masculinos, y dos negativos, femeninos. El rumbo este y el rumbo sur son positivos y el rumbo norte y el rumbo eh, norte y el rumbo oeste son negativos, femeninos. Esto se determina a partir de la luz y la oscuridad como el amanecer es decir, el este es por donde sale el sol, al amanecer hay oscuridad y luz entonces la polaridad de ese rumbo sería positivo, negativo la del sur que representa el mediodía representa luz, luz y por lo tanto sería Positivo, positivo. El poniente, que es donde se oculta el padre sol. Representaría la polaridad. Luz, oscuridad. Es decir, positivo, negativo. Y el norte. Que representa la medianoche. Representaría las polaridades. Negativo, negativo, femenino, femenino. Entonces, basado en esto. Cada rumbo. Tiene una función energética. El Temazcal está elaborado, con se maneja con cuatro etapas que llamamos puertas. Cada una de estas puertas tiene un sentido de una función. Entonces, a partir del hecho de que el, el este que sería la primera puerta, representa el amanecer, está asociada con el fuego. Y el fuego está asociado con nuestro cuerpo mental. El, el sur está asociado con nuestro cuerpo físico. El poniente que es femenino, está representado con, por nuestro cuerpo emocional y el norte por nuestro cuerpo energético. Entonces, debido a esto, el Temazcal que es, antes que nada, un sistema de purificación, un sistema de sanación, un sistema de higiene de nuestros cuatro cuerpos. Cuerpo mental, cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo energético. Eh, podemos empezar a entender que el Temazcal tiene una función de, de renovación. Por eso decimos que el Temazcal tiene... simbólicamente representa el vientre de la madre tierra. Se acostumbra que en los temazcales, por lo menos en, en los est estilos lacota, el fuego se pone al oriente y el propio temazcal está al poniente. Es decir, al oriente representa el fuego y al poniente representa el agua entonces cuando se armoniza el fuego y el agua se crea una tercera energía que es la del vapor a ese vapor le llamamos Chinoli. el Chinoli representa entonces simbólicamente el equilibrio el balance entre el positivo y el negativo esto es muy interesante y muy importante porque todos los símbolos que vemos en nuestra cultura están asociados justamente a esas dos, a esas dos polaridades. Eh, me parece importante aquí hacer la observación, por ejemplo, de que en el Templo Mayor, en la Ciudad de México, los que han visto las maquetas, ven que en, la, en, la, en el Templo Mayor, en la cúspide, hay... Dos pequeños templetes, un templete dedicado a Uxilopostli, que es el sol, y otro pequeño templete dedicado a Tlaloc, que es la lluvia, el agua. Entonces, si, si somos un poco observadores, vemos que son los mismos elementos que existen en el temascal Un altar de fuego, que es donde se calientan las abuelitas, las piedritas, y un altar de Agua, tierra, que es el propio Temazcal. Entonces, tenemos ahí los cuatro elementos. Fuego, viento, al, eh, en, el fuego, en el altar del fuego, y tierra, agua, en el, en el Temazcal. Se juntan y se armonizan. Esa entonces era la función en el templo mayor de los dos pequeños templetes. Entender que lo que se veneraba no era dioses a la manera occidental, sino ese equilibrio, ese balance entre el positivo y el negativo, ese balance creador. En el, en el Templo Mayor, en el día 21 de marzo de cada año, en el equinoccio de primavera, el sol salía exactamente entre los dos templetes, es decir, en el templo, entre el templo de... Huitzilopochtli y el, el, el templo de Tlaloc. Visto desde el templo de Quetzalcóatl que estaba exactamente al frente. Esto está representando la creación, la armonización. Entonces vemos que tiene una relación exacta y específica con el símbolo del Nahu y que estamos viendo atrás. Es exactamente lo mismo. Ahí está el... El, el símbolo, estamos viendo el, el, Nahui Papalot, una sola línea blanca, y vemos a un lado, una imagen, en la que está, eh Ometekuhli y omesihuat que están entretejiendo, las energías del universo, y la calavera del, de abajo que está representando la transmutación el cambio entonces vemos que las antenas de mariposa están en ambos eh, en ambos este, diseños esta es como la cabeza de la araña, en realidad son cuatro cabezas las que vemos en, en, el, en el otro diseño entonces están representando de dos maneras diferentes, eh, lo que es el, el, el positivo y el negativo. El tonal, el nahual. Llamados en este caso, ometekukli y omesíhuatl. El señor de la dualidad y la señora de la dualidad. ¿Sí? A ver si podemos poner el, el, la siguiente. Ajá. Ahí vemos el mismo símbolo. Eh, y tenemos ya las direcciones con sus interpretaciones correspondientes. Por ejemplo, el oriente representa el amanecer, representa la primavera, representa la infancia. El sur representa el mediodía, el verano, la juventud, el cuerpo físico. Al poniente vemos que representa el atardecer, el otoño, la adultez. Ir es nuestro cuerpo emocional. Y al norte está representando la medianoche el invierno, la ancianidad tiene infinidad de símbolos, esos cuatro rumbos eh, están representados en la mayor parte de los altares en todo lo que hoy llamamos América con los colores que están ahí en este en, el, en, en donde está el símbolo del blanco el amarillo, el rojo y el negro es interesante ver que ese, esos colores eh, que representan el positivo y el negativo, el amarillo y el rojo son positivos y el negro y el blanco son los negativos. Entonces, eh, vemos que ese, esos colores están en todos los altares de los grupos indígenas hasta la fecha, desde Canadá hasta la Patagonia. Todos los grupos indígenas de América tienen esos mismos colores, lo que nos indica que estaba, toda América estaba unificada por la misma ciencia-religión que nosotros llamamos la toltecayo. Es decir, que aunque había muchas culturas, todas estaban unificadas por la misma ciencia-religión que se manifiesta en estos eh, cuatro rumbos que podemos llamarle de mil maneras por ejemplo se llamaba la, la cruz de Quetzalcóatl uh, en en lo que hoy llamamos América del Sur estaba también la cruz Chacana hay muchas manifestaciones, aquí vemos esta cruz también a, a, a mis espaldas es la, la cruz de Quetzalcóatl. Todos están haciendo referencia a esas cuatro polaridades, dos de las cuales son positivas dos de las y las otras dos son, son negativas. Entonces, eh, para efecto de cuestión del Temazcal, le pasamos a la siguiente, la, la siguiente lámina, ahí. Ahí estamos viendo que el Temazcal... Se funciona a partir de cuatro etapas que le llamamos puertas. Cada puerta representa una de estas eh, etapas evolutivas. Una está dedicada al fuego, fuego otra al agua, otra al, al, a tierra y otra al viento. Eh, sí. Ya les, estaba, les había comentado que la del fuego representa nuestro cuerpo mental. Entonces, eh, cuando entramos al, al temascal, buscamos limpiar, purificar nuestros cuatro cuerpos. El cuerpo mental, que es la primera puerta, implica hacerle higiene, sacar pensamientos tóxicos. Entonces, eh, para sacar pensamientos tóxicos, hay que entender, antes que nada, que somos energía. Y que desde el punto de vista de la energía, no existe lo bueno ni existe lo malo. La percepción de lo bueno y lo malo nos las han dado a partir de que se inventaron las religiones. Entonces, es decir, que cuando se inventaron las religiones, la humanidad olvidó que somos energía. Porque en la energía no podemos hablar de bueno o malo. Por ejemplo, si estamos hablando de un cable de energía eléctrica, un poco de energía eléctrica, no podemos decir que el polo positivo de ese cable es el bueno y el polo negativo es el malo. Los dos se necesitan. El positivo y el negativo se necesitan para hacer la luz. Entonces, eh, desde la perspectiva tolteca, no existe la bondad, no existe la maldad. Todo es eh, natural. Se refiere básicamente a la guerra, a la batalla de las fuerzas positivas y negativas y a final de cuentas es lo que van a dar como resultado el comportamiento de los seres humanos. Es decir, si una persona está expuesta mayormente a estímulos positivos desde niño, es decir, es un niño que recibió amor, que recibió cariño, que recibió afecto, que estuvo en un contexto de abundancia, pues es lo que vamos a decir, es una persona buena. Pero si esa persona, ese niño, estuvo Eventualmente expuesto ante estímulos negativos, es decir, ante carencias afectivas, si no, no recibió cariño, no recibió amor, no recibió la leche materna, no recibió carencias, no recibió estímulos positivos, sino al contrario, recibió rechazo. Pues ese niño va a aprender a rechazar lo que fue rechazado y lo vamos a etiquetar en nuestra sociedad como una persona mala. Entonces, eh, la idea es entender que somos lo que podemos ser, no lo que queremos ser. Porque cualquiera quisiera ser bueno e irse al cielo y nadie quiere ser malo. Entonces, eh, en realidad, nadie es ni bueno ni malo, somos como hemos aprendido a ser. Y cuando recibimos estímulos negativos, pues actuamos de manera negativa. Sin embargo, el Temazcal nos ayuda a purificarnos, a cobrar conciencia de los estímulos negativos que recibimos en el pasado. Eh, cuando cobramos conciencia de ellos, podemos empezar a... A soltarlos, a dispararlos, a, a quitarlos de nuestra vida. Para eso es el Temazcal. Es la manera de limpiar nuestra energía mental, nuestros pensamientos tóxicos. A Esa eh, manera de sacar se le llama recapitular. Recapitular, que es la, el nombre de la primera puerta, de la primera etapa del Temazcal, se refiere a hacer un recuento, de los eventos de nuestra vida pasada en las que quedó sellada nuestra energía. Decimos eh, esos estímulos negativos que nos formaron, que nos hicieron sentir culpables, que nos hicieron sentir malos eh, o, o que alguien nos hizo un daño, un mal, de acuerdo con el, el criterio social. Entonces... Eh, en realidad, debemos entender que desde el punto de vista energético, nadie nos hace daño ni nosotros le hacemos daño a nadie. Simplemente se trata de entender que todo eso que hemos aprendido que es un daño, en realidad son experiencias de vida que nos van a traer aprendizaje. Esa es la diferencia. Entonces... En la primera etapa del, del Temazcal, de lo que se trata es básicamente de soltar energías tóxicas mentales, pensamientos tóxicos, bajo la premisa de que no hay nada que tengamos que guardar, que acumular, porque no hay nada bueno ni nada malo. Estamos acostumbrados a pensar en términos de que lo bueno lo queremos presumir y lo malo lo ocultamos y lo guardamos en el fondo de nuestra memoria, de tal manera que se mete en nuestro subconsciente y esa energía es como agua que, se, que si no circula se estanca. Y esa agua estancada es la que nos, nos provoca las enfermedades físicas, mentales, emocionales. Entonces, me, a mí me gusta poner el ejemplo en el temascal de que nos imaginemos que tenemos mucha sed y que está frente a nosotros un vaso, pero ese vaso está lleno de agua sucia. Si queremos tener, beber agua limpia, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es... Primero, quitarle el agua sucia, vaciar esa agua sucia, tirarla. Después tenemos que eh, tallar el vaso, lavarlo, para posteriormente llenarlo con agua limpia y poder beberlo. Ese más o menos sería el proceso que teníamos que hacer adentro del Temazcal. En las dos primeras etapas se trata de vaciar nuestro vaso, de agua sucia, es decir, sacar nuestros pensamientos tóxicos y sacar nuestras emociones tóxicas. La tercera puerta equivaldría a lavar nuestro vaso. Es la puerta que ya las piedritas están bien calientitas, entonces es la puerta más intensa. El calor está fuerte, entonces se trata de poner nuestro cuerpo en situación extrema, para que salgan nuestros pensamientos y nuestras emociones tóxicas y podamos identificarlas para poder soltarlas. Entonces, por eso es importante entender que vale la pena enfrentarnos a nuestros miedos, a nuestros temores, porque se trata justamente de identificar nuestros pensamientos tóxicos, nuestras emociones tóxicas. Entonces, la tercera puerta equivaldría a lavar el vaso, a, a sacudirlo, poniéndolo en situación extrema. Y la cuarta y última puerta equivaldría a llenarlo con, con agua limpia y este, jalar del universo todo lo que nosotros deseamos para nuestra vida. Entonces, eh, el positivo y el negativo en el Temazcal está implicado en todo lo que queremos soltar, todas las cosas que, no, que nos estorban en nuestra vida, todas las cosas que nos hacen daño, todas las cosas que no deseamos, que queremos cambiar, que queremos purificar. Lo que queremos soltar, por ejemplo, nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestra rabia, nuestro miedo, sobre todo nuestro miedo, que es lo que está atrás de, de todas nuestras energías negativas. Para jalar del universo exactamente lo contrario. Si lo que queremos soltar es la tristeza, entonces tenemos que jalar del universo alegría. Si lo que queremos soltar es nuestra pobreza, hay que jalar del universo abundancia. Y si lo que queremos soltar del universo a la madre tierra es nuestra enfermedad entonces hay que jalar del universo lo positivo que es la abundancia y así cada quien tiene algo positivo que jalar del universo y algo negativo que soltarle a la madre tierra como todo está basado en las polaridades tenemos que tener bien en cuenta una, una cosa Fíjense que en el México antiguo, también seguramente ya lo, lo vieron ahorita en el, en el curso con, con Lili y con Monse, que también existían los chakras con el nombre de cuecuellos. El, el chakra coronario en el México antiguo se llamaba tecpatus, cuchillo de pedernal. El chakra raíz se llamaba colotl. Y el chakra corazón se llamaba Xochitl. Entonces, si tenemos en cuenta esto, vemos que en el Temazcal también están manifestadas esos, esos chakras en, en la construcción de los Temazcales. Los Temazcales normalmente tienen un, una cúpula y en el centro de la cúpula tienen un pequeño orificio que es la conexión con el cosmos y representan la energía de Tekpatl. En el ombligo inferior, donde se ponen las piedritas a calentar, representa el eh, es decir, el chakra eh, raíz. Y eh, el punto de equilibrio, el centro, la espiral, que representa la creación, está manifestado en nuestro chakra corazón, que se llama sochi entonces, de lo que se trata es de energéticamente cobrar conciencia de que estamos conectados tanto con el cosmos a través de nuestro chakra coronario como con la madre tierra. Son nuestro positivo y nuestro negativo que se armonizan en el corazón. El chakra corazón en el temascal está representado por cada uno de nosotros, los que estamos asistiendo a a las ceremonias de máscaras los que estamos sanando, tenemos la posibilidad y la capacidad de armonizar, de equilibrar en nuestro centro, en nuestro corazón, las energías del cielo y las energías de la tierra. Es decir, eh, soltar a través de nuestras emociones a la madre tierra lo que no queremos y jalar a través de la conciencia, lo que sí queremos. Ambos, a través del corazón, que funciona a través de poder expresar en el temascal lo que representaría el equilibrio creativo, el centro conector de, de nuestra conciencia. Entonces, eh, de lo que se trata en el temazcal y este es uno de los nombres de, también de esta imagen se le llama Moyokoyani. Moyokoyani significa el que se crea a sí mismo entonces esto implica que la energía del universo se crea a sí mismo y nosotros como parte de esa energía del universo podemos crearnos a nosotros mismos el temazcal es la herramienta, es el lugar más adecuado para que podamos crearnos a nosotros mismos al eliminar nuestras eh, energías tóxicas y jalar las energías positivas creadoras. Entonces, si en la primera etapa se trata de eliminar los eh, eh, pensamientos tóxicos, en la segunda etapa se trata de eliminar las emociones tóxicas. A esta segunda etapa o segunda puerta se le denomina la etapa del acecho o la puerta del acecho. Se trata de estar atentos, acechando exactamente qué es lo que sentimos, cómo nos sentimos, que nos sentimos tristes, que nos sentimos enojados, que tenemos miedo, que tenemos dolor físico. Estar atentos, cómo nos estamos sintiendo en este momento preciso y darnos una explicación a partir de nuestra historia de cuál es el verdadero origen de nuestro miedo, cuál es el verdadero origen de nuestro dolor, de nuestra tristeza. Es decir, se trata de armonizar, de equilibrar la energía positiva con la negativa para crearnos a nosotros mismos. Es decir, para cobrar conciencia de por qué actuamos como actuamos. Entonces, eso equivale al fuego, al agua, creando el vapor, creando el atlachinol. Lo mismo podemos decir con respecto a la tercera y cuarta puerta. La tercera Representa nuestro cuerpo físico y la cuarta, nuestro cuerpo energético. Entonces, se trata de alcanzar el centro creador, el centro generador, la espiral creadora al armonizar nuestras cuatro polaridades. Son dos polaridades, cada uno con, con sus dos rumbos. No No sé si me esté expresando con, con claridad. Eh, la idea porque estoy acostumbrado a, a platicarlo aquí dentro del Temazcal y ahí tengo los símbolos a la mano y ahorita eh, pues se lo tengo que platicar porque solamente tenemos la, los, los dibujos pero si hay alguna duda, algún comentario por favor si sí me gustaría que lo, me lo hicieran saber para que le dé dirección a, a esta plática y, y que puedan estar ustedes satisfechos del, de lo que estamos platicando. Entonces... Mira, eh, no super, sí, súper claro, sí, gracias. Super claro todo? Igual alguien tiene alguna pregunta por ahora, ¿qué quiere hacer? Desde que no. Por ahora, súper claro, súper claro. Bien. Bien, entonces, en esta última lámina, estamos... Ya viendo cómo el Temazcal básicamente está fusionando, está armonizando la energía del tonal, la energía positiva, la energía masculina, con la energía del Nahual a través de la unión del fuego con el agua. Como sabemos, el Temazcal representa el vientre de la Madre Tierra. entonces el fuego, al ser energía masculina, simbólicamente las piedritas calientes representan las semillas, el semen que se deposita en el vientre de la madre tierra para gestar a los nuevos individuos. Entonces, eh, cuando decimos cuando se armoniza el fuego con el agua, se crea una tercera energía, que es el vapor. El vapor representa la medicina ya que está elaborado con agua que tiene test medicinales. Esos test medicinales se inhalan y se meten a través de los poros. Lo que nos dan la energía positiva. Y la energía negativa está representada por el sudor. Es decir, sacamos las toxinas del cuerpo físico a través del sudor. Entonces... Eh, todo el temazcal está implícito meter energía positiva, sacar energía negativa. Aquí es importante señalar que la actividad más importante dentro del temazcal es aprender a respirar con serenidad y con intención. Cuando hablo de intención, me refiero a que cada inhalación y cada exhalación podemos darle una intención. Es decir, podemos, por ejemplo, como les decía hace rato, inhalar amor, exhalar rencor, inhalar alegría, soltar tristeza, inhalar abundancia, soltar eh, pobreza entonces muy importante es que sepamos qué es lo que queremos jalar del universo y qué es lo que queremos soltar porque entre más conscientes estemos de nuestra intención más eh, dirección podemos darle a nuestra a nuestra sanación es, porque es un, un, una labor de cobrar conciencia se trata de entender qué es lo que queremos sanar, qué es lo que queremos eh, soltar, ¿Qué, qué energías tóxicas queremos soltar. Entonces, en la tercera puerta se refiere básicamente a nuestro cuerpo físico, pero representa una fuerza, es decir, tanto la fuerza física, porque se trata de hacer un ejercicio, Al, al recibir el calorcito pero también se trata de fortalecer nuestro espíritu es decir, fortalecer nuestra voluntad se trata de entender que solamente haciendo el ejercicio de resistencia podremos con el tiempo eh, adquirir la fuerza para transformarnos para cambiarnos entonces eh, si no tenemos la fuerza para cambiarnos de nada sirve que ya nos conozcamos a nosotros mismos o que ya sepamos cómo le vamos a dar dirección a nuestra vida si no tenemos la fuerza para cambiar, para transmutar. Entonces tenemos que tener conocimiento de nosotros mismos que está representado por eh, los, los pensamientos. Eh, tenemos que tener una dirección adecuada de nuestras vidas que está representada por nuestras emociones de la segunda puerta y tener la fuerza física suficiente. Y la fuerza de voluntariarlos. Si tenemos esas tres cosas, la cuarta puerta que les decía, te puede decir que es llenar nuestro vaso con agua limpia, se trata de saber qué es lo que queremos calar el universo. Es decir, cuál es el agua limpia que queremos meter a nuestro vaso. Se trata entonces de saber cómo queremos nacer. Se dice que en el Temazcal es un buen lugar para morir. Se acostumbra a decir, hoy es un buen día para morir. Pero hay que tener claro que si somos energía, la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Entonces, la muerte no existe como un final sino la muerte existe como el momento del cambio, el momento de la transmutación, el momento en el que ya entendimos que es energía y que tenemos que hacerla fluir, tenemos que, que hacerla eh, salir. Entonces, en el Temazcal tenemos cuatro métodos para poder sacar energías tóxicas que ahora que hagan su Temazcal, pues los invito a que tengan, a que practiquen estos cuatro métodos. El primer método consiste en cantar. Normalmente son cantitos repetitivos que, tenemos que, que podemos hacer entre todos. Cantar representa una manera muy importante de saltar energías tóxicas, puesto que es la manera como podemos sacar las pequeñas tristezas, las pequeñas frustraciones. Entonces es muy bueno Cantar como un primer ejercicio para empezar a soltar las energías tóxicas. Por eso es importante cantar. Si las energías tóxicas son más fuertes, son más poderosas, si tenemos, por ejemplo, mucha rabia, o mucho miedo, o mucho rencor, pues entonces, si ya no es suficiente el canto, en los temazcales se vale gritar, gritar como loco, desaforado. Entonces, eh, es la manera natural de de sacar energías tóxicas, tratar, soltar toda nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestra rabia, gritando. El Temazcal es un buen lugar para gritar. Ahí no vamos a decir, esta persona está loquita. Vamos a decir, esta persona está liberando sus energías tóxicas. Así que si quieren gritar, griten. A, a pulmón, a todo pulmón. La tercera fórmula en el Temazcal consiste en... Eh, llorar también una técnica muy importante para liberar energías tóxicas es el llanto eso lo sabemos desde niños son técnicas que utilizamos de manera natural si estamos tristes lloramos, si estamos frustrados lloramos si estamos enojados lloramos si estamos eh, tenemos un dolor, nos caímos, lloramos entonces el llanto es el, la tercera fórmula que tenemos que aprender a usar en el temazcal. Si tenemos ganas de llorar, lloremos porque se trata de soltar energías tóxicas. La cuarta fórmula en el temazcal consiste en hablar. Hablar es la manera de soltar energías tóxicas, la más importante, porque representa nada más y nada menos que la medida de la sanación cuando podemos transformar en palabras todo lo que antes era para nosotros un tabú, algo que no nos queríamos confesar ni a nosotros mismos, mucho menos hablar en público de estas cosas que son normalmente secretos de familia, secretos sociales, los llamamos, lo que llamamos los pecados, lo que llamamos cosas que socialmente son inaceptables. Algo de lo que no se habla en público. Son energías que tenemos ahí guardaditas, que no soltamos, que na nadie habla. Y entonces esas energías son las energías que tenemos que aprender a hacer fluir. Es el agua sucia que hablábamos del vaso anterior. Entonces, eh, lo que se trata es de que podamos en un momento determinado poder hablar de todas estas cosas en cuanto no sea posible, para que eh, la energía pueda fluir y que podamos liberar todas esas, esas este, energías tóxicas. Pues eh, se acabó el tiempo, pero más o menos de manera general les explicamos cómo se puede trabajar un temazcal y cuáles son las bases. Si hay algo que eh, haya quedado en el tintero, con toda confianza, pues... Eh, Estamos aquí para apoyarlos, para resolver estas dudas. Muchas gracias, Chucho. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren aprovechar este momento para preguntar? Es que fue súper clara, súper linda, muy clara la plática. Entonces, por acá, tienes alguna duda? no quieras saber? ¿No? Está bien con confianza, es ¿eh? si decir, no tengo confianza de preguntar a las que la tenemos acá. ¿Las etapas, como que uno va decidiendo cuándo pasa la etapa, o es que todos decimos que empiecen la etapa? No, no, el día, el guía, va, va llevando las cosas Eso lo voy a hacer. <ríe> <ríe> está bien, está bien, sí. Acá preguntaban, preguntaban si las etapas van pasando como, en, como que cada uno lo va decidiendo entre todos, o, ¿O cómo es que va sucediendo? Y le estaba comentando que el guía del temascal es el que va llevando las puertas, digamos, las diferentes etapas. Sí, así es. Eh, el guía va llevando las puertas, pero hay que tener en cuenta que una cosa es el orden en el que se van llevando las puertas. Y otra cosa muy diferente es cómo van surgiendo en el momento las emociones y los pensamientos, cómo van surgiendo. Y eso puede ser, surgir desde la primera puerta, aunque estemos trabajando la puerta de las energías eh, mentales, pueden ser, surgir emociones desde la primera puerta o, o en, en la última. Entonces, lo importante es entender el proceso en general y que lo importante es liberar, aprender a liberar eh, energías tóxicas, ya sean mentales, emocionales, físicas o energéticas. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. No, no, nada, como me lo recibe, como para agradecerle. No, no, nada, como me recibe, como para agradecerle. Acá una compañera te quería agradecer eh, por tu tiempo. Acá una compañera te quería agradecer eh, por tu tiempo. ¿no? Sí, que no, bueno, muchas gracias. No hay nada que agradecer, con mucho gusto. Sí, de que está. No, bueno, no, gracias. Muchas gracias por toda la explicación. Con mucho gusto. Y... Y todo el tiempo invertido, gracias. Mucha sabiduría. Todo el tiempo invertido, gracias. Mucha sabiduría. Gracias a Lili, gracias a todos ustedes por su, su atención, por su disposición, por estar queriendo aprender de la toltequidad. Gracias a ustedes. Eh, Chucho, acá te quieren hacer una última a pregunta. Eh, Chucho, acá te sí. quieren hacer una sí. última pregunta. Sí. ¿Tú? Eh, no, una pregunta que por ahí es un poco grande, pero me preguntaba con este idea. No, una pregunta que por ahí es un poco grande, pero me preguntaba con este idea... ¿No te escucho bien? No, porque hay, porque hay dos micrófonos, ¿no? No, porque, porque, porque, hay... porque hay dos micrófonos. ¿no? Claro. Esa cosa. O sea, ¿cuál es el parque? No, el que le gusta paso esa O sea, ¿cuál es el pan? No, el que le gusta paso esa compa. Ah, es el Ah, pues, si ah es el la pregunta sí. <risa> no, Dale, dale, Dale, dale. Ah, no, era... Ah, era... Me preguntaba no cuando me no estamos no hablando de todo diferenciar de ¿Cómo diferenciar como esa como que es un estereotipo pensar que la tristeza es no, lo que no queremos como exacto pero hay tristezas, a veces un estereotipo pensar que la tristeza es un enojo. No termino muy bien esa parte de pisar. No termino muy bien esa parte A ver, perdón, no pude escuchar muy bien la, la pregunta porque se me está distorsionando mucho el sonido. A ver si quieres seguir esta <risa> no, ejemplo, capaz de no, arreglar, no sé si entendí bien tu pregunta, pero. A ver, se, probar... se hacer... sí, la no a voy a intentar repetir si no, no tú no, podrías probar. ¿La voy a intentar ¿Me podrías probar? ¿Desde donde vos ¿Desde donde vos ¿Me dices que si podría estar qué? Ah, ahí está, mira, ¿se me dice... a un poquito al micrófono? Ah, ahí está, mira, me dice... <risa> si ¿Sí podés, eh, como mientras que ¿Sí hacemos poder, la pregunta... Eh, como mientras que hacemos la pregunta... Porque quieres como que micrófono. nos escuchamos a nosotros ah, mismos. Ah. como que nos escuchamos a nosotros mismos. Sí, sí. A ver... Sí, creo que no. Sí, ahí está. Sí, ahora sí hace la pregunta y ahora... Hago la pregunta, sí. ¿no? Porque ya puedo sí. reformular mejor. Dale, en está en un momento... <risa> En un momento explicabas que, que la energía, eh, los dos polos, no son ni buenos ni malos. Eh, ¿Me estás escuchando? Sí. Eh, esto que era energía negativa y energía positiva, que no era eh, negativa en el sentido como muchas veces pensamos estereotipo, estereotípicamente lo que es malo y lo que es bueno. Después en otra parte de la charla estuvimos hablando mucho de la toxicidad y de qué cosas soltar del agua sucia y qué cosas jalar del universo. Eh, y como muchos ejemplos de, de eso que soltamos estaba la bronca, la tristeza, que, que generalmente lo tenemos asociado a cosas que, que no queremos, pero me pregunto si tal vez hay algunas situaciones de tristeza o de bronca que son funcionales y que en realidad nos sirven, entonces, ¿cómo detectar qué toxicidad es soltar y, y cuáles no? Eso es como una pregunta que, no sé, supongo que la tendré que vivir en el momento del tema cal, pero... Ahora sí que te pasa? Ahora te puedo sacar el mute. ¿Entendió? El sí, bueno. se ¿Entendió? Sí, está... Claro. Eh, cada quien tiene que saber qué es lo que quiere soltar y qué es lo que quiere jalar. No creo yo que haya tristezas que queremos queramos estar eh, permanentemente solapando en nosotros. ¿no? Nadie quiere estar triste. Eh, siento yo que tiene que soltar lo que no le está sirviendo en este momento si la tristeza te llegara a servir pues no la sueltes pero si sí se trata de, de, de que cada quien eh, pueda soltar lo que sienta, pueda mentalizar, pueda cobrar conciencia de qué es lo que ya no le está sirviendo ¿Y qué es lo que quiere? ¿Con qué energía positiva quiere reemplazar esa energía? Quiero que también quede clara una, una cuestión. Yo estoy hablando desde el punto de vista de la energía masculina racional. Pero eh, se trata de que armonicemos lo racional con lo intuitivo. Y eso sucede de una manera mágica en el Temazcal, seguramente bueno, yo creo que Lili va a llevar el Temazcal, sabe llevar muy bien el Temazcal, tiene la sensibilidad para llevar el Temazcal y adentro del Temazcal es ya básicamente intuitiva, ya no se pongan a pensar simplemente a sentir y con base en lo que ya platicamos ahorita déjense fluir, déjense fluir y suelten lo que tengan que soltar, en ese momento lo van a saber o lo van a sentir. Si tienen la fuerza suficiente para soltarlo, si tienen la conciencia suficiente para soltarlo, suétenlo. Si no, significa que no es el momento. Y necesitan otros tres o cuatro o cinco temascales, no será. Lo, lo que sí podemos decir es que: ¿no? ¿cuántos temascales necesitamos para sanar? Tantos cuantos necesitemos para poder liberar nuestras energías. De preferencia, cuando podamos hablar delante de los demás y de manera serena, lo que antes era un tabú, significa que ya estamos sanos, ya no necesitamos más temascales Mientras no podamos hablar de lo que antes era un tabú, de lo que antes no nos queríamos confesar ni a nosotros mismos, delante de los demás, entonces significa que estamos en procesos de sanación. Tal vez ya cobramos conciencia, tal vez ya lo cantamos, ya lo gritamos, pero no lo hemos hablado, entonces estamos en proceso. Mientras no podamos hablar delante de los demás y de manera serena lo que antes era un tabú, seguimos en proceso. Entonces, la idea es aprender a liberar, aprender a soltar, perder el miedo de hablar de esas cosas que antes no se hablaban. ¿Sí? ¿De acuerdo? Uh -huh. Sí. alguna otra pregunta? Sí. Acá ya tiene. Acá hay otra pregunta. Sí. Acá tiene. Otra... hacer lo mismo de. de, de... ¿Quieres hacer lo mismo de. Mi pregunta tiene más que ver con el formato y con la línea de temas que sigue. Y y consiste en esto del ingreso de, de todos los que ingresamos y, lo que, que, y lo que sucede en, si dentro del transcurso de todas las puertas existe la posibilidad de que, por algún motivo, la, cualquiera de las personas pueden salir. Eso existe en la línea que siguen. O existe, no sé, yo sé, de distintas, distintos tipos y algunos que son como que todos y salimos todos, otros que también tienen la salida y no el ingreso. Sí. Y, y, bueno, ¿cuál es la decisión y cómo se fundamenta esa decisión? ¿Ya? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Bien. Aquí hay que partir de la idea de que en un temazcal lo único que está prohibido es prohibir. Entonces, no puede estar prohibido salirse en cualquier momento. Pero eh, si queremos sanar, pues tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Se dice que las personas que salen, es una manera, le llaman abortar cuando sale uno antes de que termine el temazcal. Hay unos eh, temazcales donde son muy estrictos en ese sentido y no los dejan salir. En la mayor parte de los temazcales, la gente que guía es gente muy, muy sensible y de una manera muy afectuosa, muy cariñosa. Los acomodan, los ponen cerquita de la puerta, los apapachan, les hacen perder el, el miedo. Porque es a, a final de cuentas lo que nos hace salir del, del temazcal no es el calor, sino es el miedo. Entonces, eh, la cosa es aprender a controlar nuestro, nuestro temor, nuestro miedo. Eh, casi les puedo asegurar que en el caso... Eh, no va a haber ningún problema porque terminen su, su sesión de manera completa. Eh, sin necesidad de salirse. El temazcal puede ser muy caliente, pero nunca nos va a suceder nada. Hay dos tipos de temazcal. El temazcal guerrero, que es un temazcal sumamente fuerte, pero para gente que ya está acostumbrada al temazcal, ese temazcal le meten 52 piedras. Son 13 piedras en cada etapa. El temazcal que normalmente acostumbramos a hacer es un temazcal de sanación, que en mi caso específico le meto yo cinco piedritas en cada puerta, de tal manera que en total son 20 piedras. Entonces, eh, no hay ningún riesgo de quemarse, no hay ningún riesgo de que sea demasiado, exageradamente caliente. Entonces, eh, se trata de vivir la, la experiencia y enfrentar nuestros temores. Entonces, eh, partiendo de la idea de que eh, no pasa nada, si alguien se, se quiere salir, pues que se salga, no hay problema. Pero sí la idea es terminar el proceso, vivir la experiencia plenamente y en un momento determinado si utilizar pues, las pequeñas eh, eh, herramientas que, que nos da el guía. Por ejemplo, nos dice, eh, si sienten mucho calor, en lugar de salirse, uno, griten porque al gritar están soltando energías tóxicas, o bien tumbense en el suelo, porque el, el suelo es la parte más fresca del temazcal, y entonces van a, a sentir menos temor por el, por el calor. Entonces hay, hay formas y formas de llevar el temazcal, pero seguramente con un, una guía como, como la de Lili, eh, pues va a ser una oportunidad de conocer el temazcal en profundidad, y dense la oportunidad de vivir de manera completa esta experiencia. Gracias. Gracias, gracias chacho. Bueno, ahora sí, bueno saludamos. ahora sí te saludamos. De acuerdo, gracias. ahí estamos. Gracias. Muchas gracias por la plática. Por la cosa, como siempre. Con todo para mi nosotros, amor. Para nosotros es un honor y un placer tenerte, no Un recibirte. Palabras, abrazo. Gracias, Lili. Un abrazo. Un abrazo para todos. Felicidades.